Flow, ¿qué tenemos aquí? Señores, controversia va y controversia viene. Ya, esto se, se ha vuelto una que es un lío todo para usted poder sonar. Controversia sobre la versión de llegó Juanita de Kiko el Crazy. Lo escuchado. Óyeme, es gracias lo que hay que darle a ellos. Gracias. Oh, claro, claro. Neto, entonces tú estás diciendo que está bien el embow de llegó Juanita no con no lo del vocero. Eso no es de ¿Eh? Eso no eso es de no es, es un mambo de pequeño. ¿Eh? Eh, por eso por eso que yo se la doy porque, porque, porque es, es doy. un merengue porque es un, me, un merengue un merengue que ellos rapean ah, arriba del merengue es otra cosa a lo buenas a ver si se escucha se escucha ahí está llamando Nueva York dale un retorno ahí no suena ok tiene que llamar al 809-725-0505 porque por vía de WhatsApp no tengo contacto eh, entonces, del Mira, es un merengue. Eh, que Tú dices que, le, que a mí le, que Quesada le hicieron un favor. No, al merengue le hicieron A un esa favor. canción un merengue. A un, al merengue, no, al que merengue. esa canción no pasa de, de moda, al merengue. Me hicieron un favor. El pequeño, que es un mambero nuevo, juntó esos, eh, a esos exponentes urbanos y le dio este toque que ahora está pegada la canción. Mm. No, tiene un millón de visitas sí. a la canción, volvió Juanita. Se ha generado grandes reacciones y una amplia controversia. ¿Con eso? Sí. Entonces, la pero... nueva canción de Kiko el Crazy que junto con otros artistas urbanos interpretan una versión urbana del merengue navideño llegó Juanita. Muchos critican este nuevo tema ya que consideran una como una burla, pero otros dicen que el mismo está haciendo que los jóvenes no se interesen por el merengue exacto. Entre los comentarios por el tema el artista Guaso Van se cuestiona si los urbanos dieron permiso al compositor original de la canción para hacer una, una esa vez, misión. Y, y Guaz, tiene no? razón, Guaso. Te... Pero eso no son velas de tu rosario, <ríe> porque tú haces... Eh, y yo ¿ver? supongo que hay una, existe ¿sí? una cosa claro. que llama derecho de autor. Claro. Aparte de eso, existe otra cosa que llama las regalías, que esas regalías llegan, entre más visitas tienen, ya ustedes saben. Claro, pero eh. una cosa lo que me da cuenta es qué vela tiene es en pero que, es que él está opinando neto porque la canción llegó Juanita de Kimili Quesada ellos entienden que la volvieron muy vulgar o sea la volvieron muy vulgar porque está bien la canción está heavy porque los están ahí Kiko y eso lo que nunca me gustó fue lo heavy, poner a esas mujeres de, de media sí, sí bueno, ahí yo no, com pero no, no lo comparto no, no, pero no la pedió, canción no tiene dicho no pedió la merengue y es un merengue eh, hay, hay cosas peores que estos eh, esto baladitos no opinan que se quedan callados. Entonces, cuando ven que estos urbanos quieren hacer algo, porque el merengue, imagínate, el merengue, por eso fue que el merengue se quedó atrás, porque no hubo nueva eh, sí. como, nueva generación como la bachata. Sí. O sea, la se bachata se salió fulano nuevo, en, en el urbano sale algo nuevo, en el típico sale una, algo nuevo. ¿Entiendes? Uh -huh. Yo me parezco bien, sí, me parece bien, perdón, pero la vulgaridad, en la bailarina y la cosa... Y, Ahí fue que, lo único que yo le vi, pero... Eh, también tú tienes razón, o sea, hay muchas personas que hoy van a escuchar ese tema por estos jóvenes o sea, hay muchachos claro. jóvenes por ejemplo, uno de los camarógrafos nosotros tú has escuchado hoy, yo, yo, yo Juanita Merengue es que ay Dios mío él dice que no lo ha escuchado ay Dios mío ay, para que ustedes vean, esa es la edad de ellos esa sí, o sea, es la edad que dedica de 12 a, a 16 y eh, 18 <risa> Que no, que no, no he escuchado Huevió Juanita, a... pero y ¿Y que ayer yo no sé por a... qué ¿Y a... A... ¿Y a... ayer. ¿Y cuál es la ¿Cuál es la ayer? Ayer no, no han escuchado Huevió Juanita, no han escuchado esa versión muy Juanita. Bueno. Ya la está escuchando ahora, gracias Sí, gracias a, a Kiko. Y ya eh, El Pequeño, la de la idea, un eh, mambero nuevo. ¿Un mambero qué? El Pequeño. Ah, es un mambero el que canta ahí. Sí. Ahí está fotel Ahí Está chelo chá, Ay, chelo mucho. Chá. Yo lo veo bien, yo lo veo bien. Ese le va a dar un. Y le, yo pienso. Y lo dejaron en merengue. Eso y, es muy importante. Yo, lo dejaron en merengue. Y yo canto encima una base de merengue. Yo pienso que antes de hacer la idea, pidieron permiso. Pues yo, pero yo creo o que si que no ha dicho nada. Porque, ajá. ajá, si Milly la que se ha dicho. Ya no viene ayer a hablar si Sin Milly, no ha dicho nada. Pero si Milly no ha dicho nada. Que es la dueña del tema, ¿eh? Es la dueña del tema, supongo yo. Que no va a haber problema. No más, ¿sí? Yo creo yo no hay problema. Señores, vamos a una pausa y cuando retornemos tenemos un amigo... Morenito Balba. El moreno Balbita. Morenito Balbita, eh, ya, ya. el hombre promotor que... Promotor artístico de los, de los urbanos. Va a hablar con nosotros. Por cierto, el viernes creo que es el último programa del año de nosotros. Tenemos un programa especial. Vamos a hablar de la, 20, de la cena del 24 en estos sí, eh, sí. De la cena del 24 de antes y del 31 de diciembre. Yo creo que era ya. ahora Y vamos a invitar al a, a lindo que dijo que quería venir para el programa. Vamos a ver si él viene. Sí, sí, hay que, hay que no bebe hay que no bebe así que nada vamos a la pausa y cuando retornemos tenemos a un invitado especial.